Kiko Matamoros podría haber mantenido relaciones sexuales con Belén Rodríguez. Diego Matamoros ha asegurado en sábado DILAX que Kiko Matamoros podría haber mantenido relaciones sexuales con Belén Rodríguez. Este sábado, 4 de agosto. Diego Matamoros concedía una entrevista a sábado DILAX para hablar de los posibles 16.000 euros que podría haber cobrado su padre, Kiko Matamoros tras asistir a su boda y realizarse una foto con su expareja Marían Flores. Esta entrevista se ha visto alterada por una gran trifulca entre Diego y la colaboradora y gran defensora de Kiko Matamoros, Belén Rodríguez, la cual aseguraba que Kiko no ha cobrado por asistir a la boda y aprovechaba la ocasión para acusar de oportunista a Diego Matamoros, argumentando que aprovecha la asistencia de su padre a su boda para sentarse en el DILAX. Ante tales acusaciones Diego Matamoros respondía a la colaboradora que sabe perfectamente cómo y cuándo se habrían cobrado esos 16.000 euros y aseguraba que esta defendía incondicionalmente a su padre por el simple motivo de que en un pasado habría mantenido relaciones sexuales con este, asunto que le habría contado su propio padre. Este bombazo lazado por el propio Diego causaba un gran revuelo en el plató que daba como respuesta abundantes bromas y especulaciones. Belén Rodríguez, por su parte, apostaba por mantener la calma a la vez que desmentía la información proporcionada y, además, se ponía a disposición del programa para hacerle la pregunta ante Conchita y su polígrafo para así saber la verdad de la cuestión. El programa aceptaba tal propuesta y confirmaba que el sábado que viene la colaboradora se enfrentará al Poli Deluxe.